Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurro del papel, mirad qué pedazo de caja tengo aquí y esta cajita viene de Zaragoza, de mi amiga Marimar, de Scratch con Chocolate que quedamos para hacer un inter por Pascua, pero bueno, pues ya sabéis que yo no puedo enviar desde aquí y ella me lo ha enviado aquí y cuando yo salga pues se lo enviaré a ella vamos a abrirlo para ver qué me manda maría del mar de crack con chocolate si no la conocéis si no sabéis de ella pasaros por su canal porque ahora veréis que maría del mar vamos Trabaja muy bien, a no ser que se le haya ido la cabeza. Pero es normal. Trabaja muy bien hoy. Bueno, pues voy a abrir el paquetito. O el paquetón. Bueno, se me acaba de caer todo al suelo. Para que veáis, mirad cómo viene todo. Oh, ¡Qué bonito! Me ya me gusta, Marimar. Precioso. Precioso, preciosísimo. Mira, con mariposa. Y lo voy a poner aquí en un ladito para ir viendo lo mejor detalle por detalle. ¿Vale? mira lo primero que voy a sacar va a ser esta... Que viene con confeti. Esta tarjetita de este conejito que pone feliz pascua primavera spring as sprung no sé lo que significa pero lo buscaré y supongo ah, que aquí llega la cartita ah, dice hola guapísima por fin llegó espero que te guste lleva mucho amor eh, Dice la verdad es que no sabía ya qué ponerte porque tenemos de todo. Por eso te puse unos detallitos. Solo quiero que lo disfruten mucho y que, sa y que te saquen una sonrisa. Disfruta de la primavera y te mando un millón de besos de chocolate. Te quiero mucho, María del Mar. Ya me está dando frío. <risa> Mira, qué cosa más bonita. Muchas gracias, Marimar Es preciosa. Esta la pongo aquí. Y me han dado una super varita mágica que yo creo que es la primera que tengo de ella. Sí, sí, sí. ¡Qué chulo! Me encanta. Mira, qué bonita. Con el tul este. Yo este tul no lo tengo. Qué bonito, eh. Estaba a mi tarro de aquí. Bueno, mi tarro no. Lo que tengo es una cestita de esas que, que se cuelgan del del Ikea y ahí las tengo puestas. Qué bonita. Me gusta mucho, mucho, mucho. Muchas gracias, Marimar qué bonita, y bueno, y viene, pues mira, me ha metido mariposa, porque ya es primavera, mirad qué bonita, mirad qué bonita, qué chula, ella sabe que a mí me el brillo, me vuelve loca, mirad qué bonita, oh, qué bonita, qué bonita, y esta mira, lleva aquí colgando una bellotita, ay qué mona, un charm de una bellotita, Inmuna. Y estas dos florecitas. Y no me he fijado aquí. Aquí sí he visto que llevaba el tassel. Lleva un, un brillante. O un, un diamante. ¿Veis? Un triángulo. Y lleva aquí otro. ¡Ah, oh, qué bonita! Y mirad qué florecita. Qué delicada. Qué bonita. Me encanta. ve Esto es porque le corre. por querer por, correr. La ansia, la ansia. El ansia sí. Qué bonito, me encanta, me encanta. La, la florecita es que me ha encantado. Qué bonita eh. Y la bellota, qué bonita. Me encanta marimar. Me gusta mogollón. Ahora voy a quitar el papel eh, pinocho. Si es que. Va, sí. Se abre, ¿no? Ah, mira, que por aquí ya parece. Que ya aparece. Mira, el primero de su regalo, Que es un huevo de pascua. Mira, qué bonito. Qué chulo. Mari, me encanta. Qué bonito. Es precioso, me gusta un montón. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues vamos ya abriendo paquetitos. Esto es que la voy a matar. Mira, me ha hecho una casita de, de pájaro <ríe> Con estos que hemos tenido un... <ríe> Porque yo le había hecho uno a ella, que ya se lo voy a mandar. Y ella me hizo uno a mí pero no quedamos en nada pero como ya digo bueno pues ya no se la mando porque ya yo hice una y ella me ha hecho esta que es súper bonita mira qué bonita es mira con el pajarito naranja es muy bonita veis qué chula y entonces pues yo le dije tú para qué tienes que hacer casas de pájaros como las mías no la hagas no la hagas porque mm, eh, no es por nada, es que yo estoy aquí aquí no hay de nada, no puedo comprar de nada Si no en un salto me llego y compro cualquier otra figura y se la hago Pero es que aquí es que no hay de nada Y, y bueno, los gastos de envío cuando mando a pedir ya sabéis que son súper elevados y, y aparte de todo, en, para tienda, ¿eh? estoy hablando para tienda, para empresa Y aparte de todo, no solamente eso, sino que tardan muchísimo en llegar y en fin, mira, qué bonita es una bestialidad de bonita esta la voy a poner yo aquí a ver si la puedo colgar la pared Me voy a poner algo pa, para ver si la puedo colgar o oh, que mi marido me haga aquí un agujerillo y la cuelgo me gusta muchísimo muchas gracias mari te ha salido preciosa a mí es que me gusta mucho preciosa mirar le ha puesto aquí un tronco muy bonita y aquí también muy bonito me ha encantado maña muchísimas gracias no sé si se va a ver bien Pero es súper bonita, me encanta Yo las dos que he hecho Las dos son para, son para regalar también La verdad Y esta pues la voy a dejar Aquí en mi, en mi cuarto Voy a ver si la puedo colgar la pared Porque es que tengo la pared que es que ya no me coge nada más Pero voy a ver si la puedo meter La meto, algo que se ha caído Que no se le quede Bueno, y empezamos A abrir paquetito Mirad Aquí viene un paquetito. Muy chulo. Que voy a abrir. Con un papel de corazón. Que vamos a abrir. Oh, oh, oh. A ver. Es que, mira. Tenemos los mismos troqueles. Tenemos. La, que una de con una casa. Pues la otra a lo mejor pues también. Que una hace una maleta por pues la otra a lo mejor también. Y al final, pues claro, tenemos las cosas Yo tengo las de ellas y ellas tienen las mías Estoy abriendo el paquetito, ¿vale? A ver, voy a levantar una mijita eh, Venga A ver Y... A ver, por aquí es que no veo No veo por dónde le tengo que meter la tijera Y no me lo quisiera cargar Porque esto se puede reciclar Venga oh Mirad qué bonito lo que me ha hecho me encanta marimar qué bonito es eh? Mira, con una shaker qué bonito que pone súper mira una cheque con mariposa brillante qué bonito mira qué bolso eh. qué precioso y de esto lo ha hecho tú, mari qué bonito es precioso es muy bonito y la cheque para que te voy a querer contar con una mariposa qué chulo ay mira qué bonito yo entro lleva un pajarito que dice love Ay, y se abre mira ala qué bonito es como una exploding blog exploding blog se llama pero en plan bolsito qué mono esto quiero aprender yo hace uno maña qué bonito es y aquí me ha metido Uf, no puedo se ha pegado Ay, y me ha metido táser, qué bonito, me encanta, mira Pero para poner fotos también vale Qué bonito, mira Hogar dulce hogar, inspire Qué mono, me encantan Ay, qué papel es más bonito Se me ha quedado uno ahí dentro, lo sé Este, pero es que ahora Mira, el de la taza de té Qué bonito está, maña. Esto no, no lo he visto yo. Es la primera vez que lo veo. Me encanta. Esto nunca lo había visto yo. Y me gusta un montón. Qué bien. Mira. Se hace así. Se pliega. Y es un bolso. Uy, qué bonito, eh. Pues me ha dejado turulata. Qué bonito es. Es una pasada de bonito, eh. Y fuerte. Madre mía, es precioso, maña, me gusta un montón. Pues es muy chulo. Otro otro huevecito, espera, que voy a quitar esto, lo voy a poner aquí. Mira, otro huevecito, qué chulo, qué mono. Y me ha mandado esta bolsa que ahí vendrían los huevecillos que se han salido. Mira, qué mona. Y aquí una pincita que pone Feliz Pascua, Happy Easter. Qué bonito y bueno y dentro me ha metido por pues, lo más grande mira vamos a ir sacando a ver. no no, no vamos a ir sacando vamos a ir. Ah, mira me ha mandado esta cajita ya pone aquí ay qué bonita mira esta, esta cajita que me la ha decorado ella qué bonita qué chula Es muy bonita, me la ha decorado con un montón de flores doradas, me encantan Y mirad dentro, la Me encantan, maña, yo quería de estas Lo que pasa que claro, como llevamos castigados, llevamos para cinco meses Pues no eh, aquí no hay de nada, pues no la he podido comprar, pero me encantan Yo quería comprarme un paquetillo Joder, me ha leído el pensamiento, tía Qué bonito, mirad, con su... Qué chulo, mirad para poner tres para meter y poner etiquetas me encantan y esta banda me ha mandado hebilla qué chula atrás qué guay qué bonita y un montón de bra mira qué bien más bonita y pesan eh digo que sí pesan qué chula y mira me ha mandado un montón de bra de pelita en rosa en azul y son apañados, qué grandes son estos bras. Aquí hay unos chiquitín que trae una perlita. Este es el más chiquitito. Mirad qué mono. jolines Y después me ha mandado, bueno, pues estos que llevan una flor, un copo de nieve, una estrella. Qué chula. Oye, las hebillas, qué guay, qué buena idea. Hebillas yo no tengo. mira después me han mandado maderita. Bueno, pues de corazón, camarita, un balancín, flores. ¿Veis? Más flores Una coronita mira más corazones Un carricoche de niños chicos Otro corazón Un cochecito Bueno, corazón, corazones mira flores Qué chulo Qué mona Los brazos que estoy viendo me encantan Porque yo no tengo De la... Voy a poner esto aquí Porque aquí venían un poco todo apretujado Mirad qué chulo Hola, qué bonito. Son bras de rosa mosquera. Hoy de rosa mosqueta. De la... Bueno, de la costilla de Adán. Mira, qué bonito. Y me ha mandado un puñado. Y me ha mandado uno que un corazón. Este se ha caído de aquí. Aquí. Espera que no veo, ¿eh? Un minuto. Ah, aquí viene otro. Mira. En rosa. En Empolvado. Mira, otro bra. Y aquí me ha mandado el año 2021. Pues joroba, no puedo. Ahora los cojo. Aquí. Chan, que pone 2021. Mira, me ha mandado tres lacitos así como en tono arcoíris, me ha mandado bocas de, de cocodrilo, estas pinzas con dientes de cocodrilo, me ha mandado una chiquitita. y cinco enormes de grandes, qué grandes, y me ha mandado, mira esto que me parece que lo ha hecho con Glossy, que son como unos cabujones, y ella pues en medio le ha pegado a uno una estrellita, una mariposa, otra la ha llenado de purpurina, otra de estrellita y esta que le ha puesto una piña. Y los corazoncitos estos de Char que son súper chulos. Que me han dado una porra. Mira. A ver si los puedo coger. A ver, por lo menos uno. Mira. ¡Uf! Lo pongo de revés. Jesús. Así. Ah, Mira qué chulo. Son muy bonitos. Pues esto. Me, me ha venido en la cajita de tipo Teddy, que me la ha decorado así. Ah, es súper chula. Muchas gracias, maña. Las florecitas son una chulada. Me encantan. Se está acabando la batería, voy a cambiar la batería. Que cojo la... vuelvo a meter la mano en la cajita. Y mirad, y me ha mandado esta servilleta. Mirad qué chula, del Teddy. Que tiene <coughs> tres huevecitos, lacitos... Ah, cuatro, cinco mira qué chula y me ha mandado un montón madre mía baña y después me ha mandado en esta super cajita muy muy chula decorada mira que me ha cortado un conejito feliz pascua y me ha mandado se supone que esto debe de ser mira una pocket mira qué chula qué bonito ay ay ay ay mira que se le han salido los huevecillos de, de madera Estaban por aquí suelto Y. Oh, y me ha mandado dos. Oh, que se le ha salido el capuchón. Espera. Ahora. Me ha mandado un boli. Con un conejito. Un boli que es una zanahoria con un conejito. Muy chulo. Mira qué chulo. Qué gracioso. <ríe> y me ha mandado. ¡Uy, uh, cuántos huevecitos! Aquí se ha despegado una letra. Una R. Eh, estaría pegada por ahí mira lleva cuatro huevecitos de, de pascua ¿Veis? en la cajita y aquí os voy a enseñar a ver la poque eh, es que se han salido los huevecitos de aquí de cada en cada en cada uno había un huevecito lo doy por hecho claro que sí veis y la Poke por delante tacha mira qué bonita es chulísima, mirad qué bonita. Viene con un clip de corazón, a ver, hay un clip de corazón, un, hay un clip que pone Hello. Mira qué bonito, ay qué bonita esta cenefa. Aquí pone Mercedes que aquí está la E y la R, vale, que se han despegado. Veis, aquí está la R. Falta la C Y la E Está aquí Falta la C Bueno Pues la C no la he visto Sé que se han despegado Esto hay que echarle pegamento Si no En el plástico En el plástico Me falta la C Pone mer medio Qué gracioso Y esto también Mira Se lo acaba de despegar ¿Veis? Está pegado con nubo, ¿eh? Pero se ha despegado. Pues se ha desmontado, mañana. Pero no pasa nada porque ahora lo pego yo para guardarlo. ¿Vale? Que la voy a pegar aquí con, tal como venía. La C si la encuentro la pegaré. Pero de momento no, no la veo. A no ser que se haya. No. Si se ha quedado en la caja. No. No. La caja tampoco, pues esa se ha quedado en tu casa. La C, para que me tenga siempre presente. Mira, la ha colgado un cascabel. Ah, mira, mira, mira, mira. Mira dónde está la C. Mira, mira la C dónde está. Esa la voy a poner aquí. Vale, ahí, pero yo le voy a echar más pegamento para que se quede pegado. ¿eh? Mira, qué bonita. Es súper chula, mirad cuántos conejitos aquí. Qué gracioso. Y aquí este es muy bonito, está quedado muy bien. Qué bonito, ¿eh? Ah, está pegado con un de de 3D. Mira, qué chula. Es una pasada. Muchas gracias, Maña. Mira los conejitos. El cestito con los huevos, la gallinita. Qué chulo. Esa pues es una chulada. Este lo que voy a hacer es que lo voy a pegar bien voy a pegarle esto bien y lo guardaré en, el, en mi carpeta de las foques bueno vamos a seguir sacando y vamos mirando mira aquí hay otro paquetito voy a tener que bajar la caja de aquí porque no me cogen veis y aquí viene otro paquetito que vamos a ver oh, como viene y oh, oh, qué bonito hoy oh, mira qué mono esto es para colgarlo hoy oh, qué gracioso maña mira qué bonito con bolsillo viene un acerico que es un conejito viene Ay, como en este bolsillito vienen dos carretitos. Uno trae lacito rosa, otro trae piculina. Piculina adhesiva, además. Y viene otro más aquí. Aquí. Mira, qué bonito. Y otra esta adhesiva, qué graciosa. Buenísima. Qué graciosa, Maña. Me encanta. Espera, que lo voy a poner así para... Mira, qué mono. Mira. Qué bonito, ¿eh? El conejito precioso. El conejito, mirad, es un acerico, ¿eh? Qué gracioso. Y en el otro bolsillo... A ver, que voy a quitar esto de aquí. Y lo pongo aquí. Y en el otro bolsillo, pues me ha mandado, mira, un cordoncillo en color rosa. Qué guay, como un trenzado. Me ha mandado esta finita. Yo de esta no tengo. Tengo de la ancha, de la fina, ¿no? guay, un cordoncillo dorado. Mira, qué gracioso. Esto tiene trabajo, ¿eh? Qué gracioso, ¿eh? Ay, qué mono. Me ha mandado este bies Mira, en color tierra, veis. No. No. Pues no se sé, coló barquillo, tampoco. Barquillo tostado, así. Café con leche. Qué gracioso, y me han dado estas tijeritas Mira qué graciosa Qué gracia Qué mono Ah, y aquí hay otro billet. Este sí, este sí que yo tengo Qué chulísimo La verdad es que está muy bien, eh Qué mono Y después esto Mira, lleva aquí una guita Y se cuelga, ¿veis? Y tiene a mano, pues, lo de la costura Ya estoy yo pensando A ver dónde lo voy a poner pero puedo poner aquí que ahí tengo la máquina de coser y este lo pongo aquí y de ahí tengo yo lo que me lo que pongo aquí en los bolsillos que gracioso esto no porque esto como es adhesivo no es hilo esto lo voy a poner con mi guasi pero las tijeritas sí y esto que gracioso mira con su billet Ay, ay, qué gracioso pues está genial maña es una monería qué gracioso buenísimo es una conejita que lleva do, dos coquitos y en los coquitos, en las dos orejitas lleva dos mariposas Mira, y aquí hay otro bolsillito, qué gracioso buenísimo qué detalle más bonito precioso, maña me encanta, muchas, muchas gracias bueno, vamos a seguir abriendo voy a abrir este que viene de, de otro papel también con lacito, pero... A ver A ver Ay, qué mono Me ha hecho una loa de bar Mira qué bonita Mira qué graciosa Qué mona Mira, lleva Ay, ay, a ver si puedo sacar oh, Aquí Mira, me ha mandado una estrellita con estrellitas azules A ver Ay, ay otra estrellita con estrellita rosa y me ha mandado dos cordones, uno en rosa y llevan por dentro alambre. Mira qué gracioso. Oye, pues esto puede valer para la y ¡Ay, qué mono! Este y este, ¡uy, qué mono! Ah, pues voy a hacer prueba. Qué gracioso. Mira qué mono. Mira qué tag, qué clip. Qué gracioso. Que bien se te da hacer los clics, Qué gracioso. ¿Veis? Y aquí hay otro. Mira, está aquí. Este, mira, qué gracioso. Que chulo. Y aquí una margarita. Me gustan mucho las margaritas. A nadie le gusta mucho las margaritas porque no huelen muy bien. La verdad. Pero cuando pasas por el campo y están todas juntas ¿no? y las huele, a mí sí me gusta como huele. Me gusta un montón. Mira qué graciosa. Y el centro de la margarita es monísimo. Y después por detrás, qué gracioso. Mira el pompón con las margaritas, las flores, qué mono. Y después por detrás tiene otro bolsillo que también se ha hinchado de ponerle cosas. ¡Ay! Mira qué graciosa. La florecita. Esta la uso yo mucho, ¿eh? Muchas gracias. Muy chula muchas gracias y mirad que me ha mandado un globo que es una shaker que pone hola y hello a ver ay, ay, es que es muy delicado y se ha quedado pegado en él en el este ah, ah, ahora mira qué gracioso es un globo lleno de de esto, de corazones Bueno, bueno, trae, tiene de todo No me falta un detalle ¿eh? Muy, muy chula, muchas gracias Es muy bonito Es un globito Uah, Pasa que es muy tierno Es de Proye y es chulísimo Qué gracioso Esto voy a meter aquí porque si no se me va a romper Porque el Ay, El este es muy finito Y puede partir Mira, qué gracioso Qué gracioso pues muchas gracias, Maña. Oye, esto, qué buena idea, ¿eh? Esto me gusta. Y <coughs> tiene un bolsillo. Y ya. Más. Que trae otro mogollón de cosas. Madre mía. Mira. Que me ha puesto. Ay, mira. Esta... Es como una pieza de papel maché o algo así. De la marca Les Petit. Qué bonito. Mirad qué bonito. Y estas son esquineras. Y es como una resina o una pasta. No, porque la resina. Eh, bueno, no es así. Qué gracioso. Son cuatro esquineras. Me gustan. Muchas gracias. Me ha regalado esta. Este mandala, ¿no? De fábrica de Coru. Mirad. Qué gracioso. Mirad. Y por aquí así. O puedes poner con lo que quiera ¿eh? A mí este me gusta también. Qué bonito, Baña. Y mira lo que me ha mandado. Me ha mandado plumitas. Esto no, no, yo no tengo nada de esto. Qué bonitas son las plumitas. Qué chula. En color pastel. Pero yo no lo había visto nunca. Y me ha metido, pues no sé, el resto de la servilleta. Mira. De las servilletillas que antes os he enseñado, pues viene aquí otra pila. Mira qué chula. Pues muchas gracias. Es que me hace mucha ilusión. Vamos a abrir otro. Es este. Y vamos a abrirlo. de verdad es que es una ilusión muy grande. recibir ¿eh? decir, así. A ver. Ay, qué bonito. A ver que no se le quedado aquí nada. No. Qué bonito, maña. Mercedes. ¿Veis? Mira. Ella debe de tener otro color. Parecido, mira... Qué, ¡Qué gracioso! Mira, qué mono, qué monada. Me encanta, maña. ¡Qué bonito! Mira, es como una corona. ¡Qué bonito, eh! Me gusta mucho. Muchas gracias. Perdonad que no paro de moverlo, pero... A ver, si se ve bien. ¿Veis? Que pone? Mercedes... Mira, todo lleno de pompones, una estrella, un corazón y un montón de lazos preciosos. Y te de hilitos de estos de cordoncillo que ella le ha puesto aquí perlita, mira. ¡Qué gracioso! Mira, qué bonito. Qué bonito, me gustan mucho. Qué bonito. Maña, me encanta. Qué lazo más bonito este, de los pájaros. Qué preciosidad, me encantan. Muy, muy, muy, muy, muy chulo. <ríe> yo miro para el techo <ríe> porque lo estoy buscando sitio mira aquí viene otro que vamos a abrirlo ahora mismo <ríe> yo mira, a ver dónde lo puedo colocar <ríe> es que eh, esto está viendo la verdad es que solamente se nos viene la mano pero Pero está viendo a ver a ver por aquí <ríe> además yo todo lo que ya me ha regalado todo lo tengo colgado y colocado a ver, ver. hoy oh, oh, mira ve por eso yo hago con se ha caído esto pero ahora lo buscamos y lo pegamos también aquí lo he puesto de revés mira Oh, qué bonito esto iría aquí no sé mira qué bonito un maletín qué bonito maña precioso yo lo vi cuando lo hiciste en el canal pero claro yo qué sabía mira le pinto esto de rosa está perfecto mira los corazones qué bonito mirar las correas te ha quedado genial y esto, que lo voy a pegar, pero ya. A ver, listo porque por ejemplo, la que la que bueno, pero Y esto, es que no sé a dónde vendría. Pero yo te voy a pegar aquí, que me ha gustado. ¿Cómo queda. Ahí. Ahí se lo voy a pegar. Digo. Más pronto que tarde. Ahí. ¿Veis? Chulísimo. Qué bonito, maña. Qué bonito. Que trabaja muy bien, ¿eh? Esta niña. Pasaros por su canal Scrap. Y chocolate pero la y oh, bueno yo lo voy a dejar eh, de todas maneras linkado pero que trabaja muy bien mira mira qué gracioso con los lacitos y las dos argollas y qué mono ay qué gracioso esto también se ha despegado pero bueno yo lo pegaré esto es complicado que aquí tiene el cierre mira con su de esto para que no se abra más de la cuenta y dentro me ha metido que Qué mono, mirad Me ha metido un Un álbum Ay, oh, mirad, qué bonito, por favor, que se ha despegado, eh, pero Esto no pasa nada, que esto se vuelva a pegar y ya está que Se ha despegado, que por ahí el juego de la maleta y claro Precioso, qué bonito, me encanta Y enseñaros que me ha regalado, mirad Un mini álbum, qué gracioso Mirad, las la argollas tienen corazón En negro, en gris Y en, o sea, en negro, en plata Y en otro tipo de plata Qué bonito es, mirad, con una shaker. Ay, ah, esto está hecho en, en acetato. Qué chulo. Mira, beautiful. Qué mono. Un pajarito, un perro, un dálmata. Qué bonito. A ver, esperado. Esperado. Porque aquí hay dos. Sí. Aquí os Pero que si tiro Se va a romper Vamos, se va a despegar un poco el papel eh Uy, ve Ya está bajándose. Mira No importa Aquí va la foto Y este que lo voy a quitar de aquí Es que se ha salido ahí el pegamento Y, y... Vamos a ver ¿Ve? una reforma, cafetera con ¿Qué ¿Qué no una La cafetera con el tostado Gracioso Una colmena Gracioso mira las manos haciendo la forma del corazón. Regalito. Qué mono, monísimo. Mira la abejita. Qué gracioso. Mañana vamos Qué a bajar mano, la escalera. Mano. No a tirarnos Mira, por la señora. escalera. Mira la, la jarra con la naranjada. Un monederito y, y pone ahí Brunch Money. ¿Y ese también se ha pegado? Sí. Ya. Mira, con el bolsito, el corazón. Happiness. Ay, ay, ay. Una cinta de casé. Y aquí otra vez ha pegado mañana. No sufra que No pasa nada. Que hay algo ahí. Bueno. A ver. Uf, me llevo el cacho, ¿eh? Me me llevo. Imposible, ¿eh? Mira, no importa porque aquí irá la foto. Y este, pues a ver cómo lo podemos quitar. Fantástico. ¿Veis? Es que se ha salido el pegamento. Esto hay que esperar muy bien a que se seque. Porque si no, pasan estas cosas. ¿Veis? Qué mono, ¿eh? Nunca he tenido un álbum con esta argolla. Tengo las argollas, pero nunca he tenido un álbum con esta argolla. Este me encanta. Qué bonito. Estas. Y esta que pone Hello. Japines. Y a ver si. Ahora. Mira. Qué mono. Qué papel más bonito este. Y este que sería el último. ¿Veis? Y la verdad es que una monada el álbum. Me encanta. Precioso maña. Y la shaker te ha quedado. Chapo. Muy, muy bonito. Mira. Y yo juraría que es doble. La shaker. ¿Eh? Precioso, precioso. Una cámara de fotos monísima. El, el primer álbum que yo tengo de este. Tengo la argolla, eh. Para hacerme yo uno. Pero... Bueno. Y por último. Pues me han dado esto. Que parecen ser papeles. ¿eh? Pero no lo sé. Lo que el tamaño. Parece 30 por 30. No lo sé. A ver. A ver. ay, este papel mira pájaro, sonido de los pájaros, ¿no? son, son, no sé lo que es, es pájaro y son, no sé vamos a buscarlo en el traductor traductor a ver. venga, hombre de inglés a español ¿qué significa? son canción de pájaro cantos de pájaro, ¿no? o canción de pájaro vemos que tenemos Google con el traductor mira, qué bonito y traen todos estos papeles que son muy, muy bonito de flores. Son, es una canción... Son, es una canción... A ver, vamos a verlo así rapidito, ¿vale? para que no se haga sí. muy largo el vídeo. Mira, qué bonito. Oye, de aquí se puede aprovechar esto. Y esto de la maja, a ver Ah, pues sí, se puede aprovechar esto. Qué guay. Y además me gusta el título. Mm, a ver, me Mirad, me aquí, para que pueda darle la vuelta. Ay. Mira, lo pongo aquí, que si no se Mira, qué bonito, con pajarito flores, en lo que me gusta. Mira, por detrás, con corazones. Qué chulo. Este, de flores, con... Pentarama. mira, con mandala Este es igual que este ¿Veis? Trae dos Este, muy chulo mira, Y por detrás, corazones, ¿Ve? Trae dos de cada Muy chulo Este, de flores con... otras otra. flores, con... con pájaro este Es este Y de este trae... cuatro Sí, porque son cuatro, y mira por detrás, mandala Pero en vez del fondo en azul, en verde Y trae cuatro, mira, uno, dos, a ver Tres y cuatro ah, cuatro Y esta yo creo... Y estas que traen no. Y por detrás llevan fondo celeste y corazoncito blanco Pues la verdad es que son una monería ¿eh? los papeles Me han gustado mucho Y son súper bonitos y en los colores que tienen me encantan Son muy bonitos, muchas gracias Maña Que a mí sí me han gustado mogollón mucha, Muchas, muchas gracias El canto de pájaro, canciones de pájaro Me gusta un montón Bueno Pues llegar a este punto te digo que me ha encantado todo todo todo porque todo me ha gustado Mollón, pero un montón las plumitas me han encantado esto también las plumitas que me han gustado porque yo no nunca la había visto nunca la había visto así en estos tonos pastelitos la tarjeta por supuesto los huevecitos las mariposas todo es que todo está genial la casita de pájaros me ha encantado esto me ha dejado loca que me ha gustado la maleta, la maleta también Porque Está súper trabajada y súper bien hecha Pero esto es que no lo había visto nunca Y he flipado en colores Que me ha encantado La poke me ha encantado mira La maletita es una pasada Esto Me ha encantado Maña, rápido Qué bonito es eh. Cada vez que lo cojo Miro para arriba porque lo voy a colgar me ha encantado. Es como una especie de atrapasueño, pero con mi nombre. Qué bonito. Es muy bonito, ¿eh? Y tiene trabajillo, ¿eh? Que tiene trabajo. Y la Poque. Bueno, el álbum de cámara es que es genial. Yo no... Ya te digo que es el primer álbum que tengo así con esa argolla. Y esto me ha dejado loca. Esto es precioso. Esto es una monería. Vamos. Pero una monería de verdad. Es monísimo. Pues muchísimas gracias, guapísimas. Que me ha gustado todo un montón la caja. Igual. Es que no me coge más cosas, porque si pongo más cosas aquí, ya no se me va a ver nada. La Poké me ya. ha encantado. Me ha super encantado. Muchas gracias, Maña, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Que me ha gustado todo un montón. A vosotras, que muchas gracias por acompañarme. Abrir este paquete. Que, aparte de trabajo... Yo, yo creo que también el, el trabajo importa muchísimo, pero la ilusión y las ganas que le pone una persona que está haciendo todo esto para mí, bueno, eso mmm, es lo más maravilloso del mundo, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos pronto, si Dios quiere, cuidaros y hasta la próxima. Chao. no nos eres una lata de Un albúrdeos que nuevas podrás diseñar Porque tú, tú, tú eres tu que dejás Wim no the Scrap